Hola, buenas. En este mini vídeo continuamos con el estudio de los pares craneales y en este caso le toca el turno a los pares craneales mixtos. Esto quiere decir que tienen tanto fibras sensoriales como fibras motoras. Bien, eh, hemos visto que los mixtos van a ser el nervio, el par craneal quinto, el trigémino ¿vale? su rama mandibular, veremos el par craneal noveno, que es el glosofaringio, y el par craneal décimo, que es el vago. Además, me falta uno, me dejo el par craneal siete, que es el facial. Bueno, pues vamos a salir de aquí, ¿vale? Y empiezo, empezamos con todos estos. Vamos a empezar por el trigémino, ¿vale? El trigémino es el par quinto. Empezamos por el trigémino eh, y dentro del trigémino habíamos visto el, lo que es la rama, la rama 3, que es la mandibular, ¿vale? Bien, pues esta rama mandibular podemos, eh, va a tener un origen, y su origen lo vamos a encontrar en los núcleos, eh, de, en el tronco del encéfalo. Además, va a emerger de la cavidad craneana a través del agujero oval. Las acciones que van a desempeñar van a estar relacionadas eh, con, la, eh, con, la, bueno, con las fibras que tenga, si son fibras sensitivas o si son fibras motoras. ¿vale? Voy a poner aquí, en el caso de tener fibras sensitivas... La acción que va a realizar será la inervación de la piel. ¿Pero qué partes de la piel? ¿Vale? Acordaros, ¿vale? Que yo tengo hasta, tenemos hasta nos va a inervar ¿vale? la piel del mentón. También va a ser la piel ¿vale? de la mejilla, la parte de abajo de la mejilla. E increíble, toda la piel del oído externo. Bien, las fibras motoras, las fibras motoras van a inervar, vamos a cambiar esto, venga, las fibras motoras, ¿Qué me van a inervar? Bueno, pues van a inervar los músculos de la masticación, ¿vale? Perfecto. Pasamos a ver el siguiente par craneal y el siguiente par craneal es el séptimo, ¿vale? Lo dejo así, que es el nervio facial. ¿Su origen? Pues su origen también lo vamos a encontrar donde, en los núcleos del tronco encefálico, ¿vale? Unos núcleos que hay entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Emerge a través del conducto auditivo interno, ¿vale? Saliendo eh, por el agujero estilomastoideo. Acordaros del apófisis estilomastoideo, está muy cerquita el agujero estilomastoideo. ¿Las acciones? Pues las acciones que va a realizar el músculo facial... ¿Vale? También va a depender de qué tipo de fibras estemos hablando. Si hablamos de las fibras sensitivas, lo dejo aquí, ¿vale? ¿Qué función van a realizar? Pues están involucradas en la eh, sensación del sabor, ¿vale? Pongo aquí sabor, ¿de acuerdo? Pero el sabor que abarca a los dos tercios anteriores de la lengua, ¿vale? Ponemos entonces dos tercios anteriores de la lengua. Bueno, mientras que las funciones motoras, vamos a escribir aquí, funciones motoras, pues también va a ser la inervación, ¿vale? Pero en este caso hablamos del músculo facial, con lo cual, ¿cuál será inervación de los músculos de la mímica facial? Entonces ponemos inerva... Músculos de la mímica facial. ¿Vale? Estas son sus funciones motoras. Pasamos entonces a ver el siguiente eh, nervio, que es el nervio el noveno, ¿vale? que es el gloso faringio. Ponemos aquí en verde el gloso faringio. El gloso faringio va a emerger sale de la cavidad craneana a través de ¿qué? del agujero yugular, ¿de acuerdo? y nos vamos a encontrar también en él lo que son fibras sensitivas y estas fibras sensitivas también van a eh, tener, bueno, un, tienen su origen en, el, en núcleos del raquídeo, ¿vale? pero su función va a estar también relacionada con el sabor como habíamos visto antes con el facial, pero en este caso, ¿vale?, eh, da, eh, está eh, involucrado en la sensación del sabor, pero del tercio posterior de la lengua, ¿vale? Bueno, también como carácter general, pues va a inervar la región de la amígdala palatina, ¿vale?, y de la faringe. Las fibras motoras, las fibras motoras, En este caso, eh, van a nacer o tienen su origen también en determinados núcleos del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Pero eh, van a estar involucrados en los músculos, en la inervación motora de eh, músculos de la faringe. Por tanto, la función va a ser la deglución. Deglución, os dejo aquí, ¿de acuerdo? Bien, y eh, por último, vamos a ver dentro de estos nervios mixtos, vale, el par craneal décimo que será el vago, vale, este, pues también va a tener, va a emerger de la cavidad craneana por el agujero jugular y como el resto de los anteriores va a tener fibras sensitivas, vale, y estas fibras sensitivas pues van eh, a estar encargadas de la inervación general, ¿vale? El nervio vago sí que está encargado de la inervación eh, sensitiva general, o sea, de la faringe, laringe, del oído, eh, la, eh, del corazón, pulmón, estómago, ¿vale? Páncreas, intestino, y también eh, pues va a tener eh, fibras eh, motoras, ¿Vale? Y estas fibras motoras también están involucradas en, eh, inervan músculos que están involucrados en la devolución. Devolución, ¿vale? Y aquí ponemos sensibilidad general, ¿vale? Inervación general, inerva. Eh, general sensibilidad, ¿vale? Bueno tirado esto ya pues hasta aquí este vídeo tío eh, chicos eh, nada más comentaros que si tenéis cualquier duda solamente tenéis que eh, pues eh, consultarla en clase o bien a través del foro eh, nos vemos en el siguiente vídeo también en el cual vamos a hablar de pares craneales pues venga hasta luego